Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy iba a tomarme el día libre, el día de descanso, pero... Wargami me hace trabajar Pero bueno amigos, no pasa nada, aquí estamos listos y firmes para... Para bueno, para hacer básicamente un repaso de lo que es una mirada al futuro Digamos, esto me interesó, me interesa que lo veamos juntos porque los involucra tanto a ustedes como a mí como a todos los jugadores de Overwatch entonces eh, esto es como un resumen digamos. había otras novedades hay como varias novedades que se vienen eh, diferentes cosas que se van a van a estar viniendo pero me interesa mostrarles básicamente este resumen de todo lo que se viene son varios títulos eh, varios así que arranquemos porque va a ser un dedito un poco más largo de lo que me hubiese gustado pero vamos a darle a darle bueno, eh, arrancamos con el Festival de, de Blindados 2020. Wargaming Fest actual se celebra bajo el nombre del Festival de Blindados. Preparamos una amplia lista de eventos festivos con sistemas nuevos que sin duda se aprenderán. Queremos que el Festival de Blindados sea una tradición que perdure por muchos años, ya que se trata de una ocasión de lo más alegre y dichosa. Se celebra el décimo aniversario, bla bla bla. Por supuesto, no duden... No duden de que recibirán todo tipo de regalos de nuestra parte Y los tendrán Ya que el año que viene Celebraremos el Festival de Blindados 2020 Con muchas más recompensas y eventos Bueno, una de las primeras sorpresas que tenemos Es que Offspring O sea, la banda Va a estar eh, en tu garage Básicamente ¿De qué forma? Bueno, van a estar tocando Acá te lo leo, Mira, dice De Offspring Las leyendas del punk, del punk rock californiano encabezarán el Warming Fest Día del comandante de este año ¿No podrán acudir al recital en vivo y en directo? No se preocupen, a partir del 18 de septiembre, o sea, en tres días, porque estamos a 15, eh, domingo 15, eh, el martes 17, el miércoles 18, el miércoles, ¿bien? Daré. A partir del miércoles organizaremos una plataforma virtual en el Garage del Juego, ¿ok? Donde la banda actuará con sus temas más populares, War of Tanks jamás había ofrecido nada igual, y aún hay más, de Offspring podrán permanecer en su garage de forma definitiva, estén atentos para descubrir más detalles, seguramente esto corre por tanta mía, será como hicieron con el tema de, de Primo Victoria, cuando de, había digamos gente de la banda dentro de nuestros tanques, no como, como tripulación, hat. bueno, minijuegos, pero no nos adelantemos, el festival de blindados actual aún no terminó. Próximamente encontrarán dos minijuegos nuevos en el cliente de juegos, ambos con mecánicas familiares. Serán un buen pasatiempo mientras ganan tickets para completar su colección del festival. Echaremos un vistazo detallado a estos minijuegos en un artículo aparte, así que estén atentos a las noticias. Bueno, creo que este es uno de los, de los tópicos más importantes del video de hoy ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que hay gente que estaba esperando hace mucho tiempo Y tiene que ver con el tema de la gran carrera Bien, eh, tenemos buenas noticias para aquellos que hayan esperado el regreso de este modo La gran carrera se actualizó a conciencia Y ahora es mucho más dinámica que en su última aparición en 2014 Yo de hecho ni jugaba el juego todavía en ese momento En esta ocasión podrán escoger entre tres tanques, incluyendo el legendario Chaffee de la última edición. La gran carrera también incluirá un torneo de cinco fases, que se llevará a cabo desde el 23 de septiembre hasta el 6 de octubre. Será genial, así que únanse a un equipo y demuestren quién manda en la pista. Las inscripciones al torneo se abrirán el 18 de septiembre, como dijimos, el miércoles. O sea, el miércoles van a pasar varias cosas, estén atentos. Eh, a ver, vamos a abrir esto A ver qué pasa Vamos a meternos Ya que estamos O sea, ya que nos metimos en la gran carrera Vamos a darle más de lleno A ver qué onda Bueno, la gran carrera está de regreso Bien Bueno, acá el video lo pueden ver ustedes No lo Si no, se va a hacer muy largo Eh... Mm, durante el festival de blindados te espera una gran sorpresa La gran carrera vuelve en este modo legendario Así que prepárate para quemar el asfalto Mientras aceleras hasta el punto de llegar. Esta vez la gran carrera se actualizó a conciencia Bueno, eso lo dijimos La gran carrera comienza el evento El lunes 23 de septiembre O sea, faltan todavía un par de días Porque estamos a domingo 15 Con lo cual falta una semana Este lunes que tenemos mañana, no El otro recién vamos a poder estar Che, los perros que están ladrando ahí como rompen las bombas. Así que el próximo lunes vamos a poder estar, este no, como digo, el otro. Ya vamos a estar eh, pudiendo disfrutar de lo que es esta gran carrera. Y va a durar hasta el día eh, 7 de octubre, o sea, dos semanitas, dos semanas, más o menos. Eh, eh, comenzará a las 6 de la mañana bien tempranito en Colombia, Ecuador, México, Perú. A las 7 Bolivia, Venezuela, a las 8 Argentina, Chile, Uruguay. Y finalizará el 7 A las mismas horas en los re del Como dije eh, Bueno, resumen en general Como antes, la carrera se llevará a cabo En equipos de 3 contra 3 ¿okay? Elige entre Jugar en solitario como parte de un equipo De 3 jugadores aleatorios Ok, o sea Podés jugar en solitario o En pelotón con tus amigos Atención, los jugadores en solitario Solo se enfrentarán entre ellos Lo mismo sucederá con los pelotones bueno, básicamente como estuvimos viendo la mecánica eh, de lo que fue este Cazadores de Acero, ¿no? Que podías entrar solo, pero si juegas solo, subas, juegas también contra gente que juega solo en solitario O en pelotón contra otros pelotones. Cuando empiece el nuevo evento verás tres vehículos en tu garage El Leopard Sport, el rápido, el T-50 Sport, el maniobrable y el Chaffee Sport, el versátil Bueno, se supone que el Leopard es el que va más rápido El T-50 es el que tiene más eh, maniobrabilidad, podríamos decir y el Chafi será como un equilibrio entre ambos, supongo. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de lo que van a ser estas carrerillas. Hay como barriles explosivos. Por lo que estuve viendo en el video, vas a poder atacar a tus enemigos y los vas a poder destruir y ellos a vos también, ¿no? Bueno, acá tenéis las fotos de saltando, ponen las mejores imágenes. Ahí está la pista. Básicamente, esta será la pista en la cual podremos estar corriendo dichas carreras. Buenísimo. Bueno, cada vehículo de carreras cuenta con características y mecánicas de jugabilidad únicas Así como un equipo montado de carreras, entre comillas, especial que no se puede retirar ni reemplazar Bien, los tres vehículos también tienen habilidad rápido y furioso como su habilidad activa de forma predeterminada para potenciar la velocidad O sea, es como un nitro, digamos, ¿no? Que... Y vas a las chapas hay dos formas de ganar la gran carrera, ¿bien? Llegar a la base que está al final del circuito y capturarla antes de que lo haga el equipo enemigo. O dos, destruir a todos los vehículos enemigos durante la carrera o en la base. O en la base. Bueno, ¿no? o sea, que apenas arranca la carrera ya podés estar destruyendo a, a los rivales. Eh, la gran carrera se desarrollará en la zona industrial costera que será familiar para los pilotos que participaron del 2014, pero bueno, hay mucha gente que no participó Yo entre ellos Sistema de progresión Bueno, acá viene lo, lo lindo, ahora vamos a ver Durante el evento habrá Varias formas de progreso Dependiendo de si se unieron o no a un equipo o sea, Si vas en solitario o no ¿Será eso? Eh, los equipos cuentan con tres capitanes De carrera y, y tú podrás unirse Al que prefieras para poder ganar Recompensas adicionales Ah, no, no, no, esto no es. Ahí está, es esto, los equipos. Porque tenés tres equipos. No sé cómo están nombrados todavía, pero veo. La tortuga, el venado, podríamos decir, o el ratón. Estos son los tres equipos que hay. Ok, o sea, te puedes unir a un equipo de estos como para obtener más beneficios todavía. Eh, durante la carrera, dependiendo de tu eficiencia del circuito, en el circuito ganarás trofeos de carrera. Los jugadores solo podrán ganar un trofeo de un tipo específico por carrera. Cada trofeo que consigas aportará una cierta cantidad de puntos de carrera que se verá reflejada en tus logros de carrera personales. La gran carrera. Esto tengan en cuenta. Registro para la gran carrera. Acá pueden cliquear. El registro comienza el 18 de septiembre, como dijimos otra vez, el miércoles 18 de septiembre y finaliza el 23. ¿Ok? O sea, el miércoles 18 comienza y el lunes 23 finaliza para que puedas elegir uno de estos tres equipos, como dijimos, la tortuga, el venado o el ratón, o la rata, según dice. Eh, gana y agrega puntos a tu equipo en cada etapa. Etapa 1, del 23 al 26 de septiembre. Etapa 2, del 26 al 29. Etapa 3, del 29 al 2 de octubre. Etapa 4, del 2 al 5. Y etapa 5, del 5 al 7 de octubre. Eh, recompensa de equipos luego de todas las etapas. A ver, vamos a ver lo que son. Eh, etapa 1, bueno, ya lo vimos, un torneo, perfecto. Para participar en el torneo, únete a uno de los tres equipos. Se lo dijimos, si no tienes tiempo para registrarte dentro del periodo indicado, podrás unirse... Podrás unirse... Podrás unirte, digamos, a un equipo haciendo el uso del programa de reclutamiento. Ok, bueno. Los puntos de carrera acumulados se enviarán a la alcancía de tu equipo. Los equipos recibirán puntos de torneo, dependiendo... O sea, como que vamos colaborando, vamos mandando moneditas a nuestro equipo, para, es, para decirlo así, ¿no? A ver, recompensas de la gran carrera. Acá se viene lo, lo jugoso, lo lindo, lo que nos gusta a todos nosotros que es el tema este de las recompensas. Que, dicho sea de paso, además de jugar y participar por divertirnos y cambiar un poco de lo que son las aleatorias y, y lo que jugamos habitualmente, las eh, recompensas también valen y mucho. Diseño de tripulación de carrera, medallas de carrera, créditos, oro, oro, ojo con eso, oro. Atentis. Estilo, boli estadounidense, estilo de equipo, emblema de equipo, inscripción de equipo, reservas personales, de experiencia de tripulación, de combate y libre cuadernillos de entrenamiento, que eso está muy bueno en los cuadernillos porque sirven un montón al momento de, de, de entrenar la tribu calcomanías de equipo y tripulantes, o sea que vamos a poder reclutar a estos chaboncitos que aparecen ahí para recibir tus recompensas, atentos, deben participar por lo menos en 20 carreras mínimo, de ahí para arriba cada jugador que reciba trofeos de carrera ganarán puntos de progreso personales. Reuniremos en una lista los 100 mejores jugadores de cada equipo según los puntos de carrera acumulados durante un periodo concreto del progreso del torneo. A los jugadores que, como participantes del torneo, logren quedar entre los 100 mejores pilotos de su equipo, se les recompensará con una insignia de carrera, especial con un título único. Eh, bueno... Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a los socios oficiales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Bueno, listo. Básicamente eso es lo que tiene que ver con la carrera. Ya hemos... Eh, nos hemos metido en lo que tiene que ver con eso. Ahora vamos a nuevos vehículos tanques de doble cañón. Atentos, atentos van ahí. Siempre buscamos nuevas formas de desarrollar los árboles tecnológicos existentes de nuestro juego. No tenemos ningún plan maestro... Para la implementación de máquinas específicas por ahora Pero tenemos conceptos interesantes en mente Después de todo, nuestro objetivo siempre fue implementar Tanques que ofrezcan una jugabilidad novedosa y única Y añadir cierta variedad a su experiencia de juego diaria Bien, Es el caso de los vehículos de doble cañón Que se incluirán próximamente en las super pruebas cerradas Estos vehículos... Estarán equipados con doble cañón de manera que podrán disparar tanto de forma simultánea como secuencial. Estamos trabajando activamente en las mecánicas de estas peculiares máquinas. Uy, bueno, me parece, ¿eh? Un doble cañón. Y su concepto podría variar en consecuencia a las pruebas realizadas. Presten atención al video de Developers Diaries en el artículo dedicado al tema que publicaremos mañana. O sea, mañana vamos a estar viendo eso. Atentos. En el que ofreceremos más detalles sobre estos héroes de batallas únicos. Y hay que, la verdad que hay que ver mucho cómo lo manejan. Hay que ser cuidadosos con esto porque... O sea, un monotiro entonces hay que ver cómo queda puede quedar relegado ante un... Cañón de doble... O sea, ante un tanque de doble cañón, quiero decir, ¿no? No sé. Hay que ver, hay que ver, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver, hay que esperar. No, no, no, no. El sandbox, bueno, eh... Durante la próxima interacción del sandbox probaremos las mecánicas rediseñadas para infligir daño con proyectiles AE. Actualmente estamos probando un sistema con el cual las mecánicas para infligir daño se calcularán de forma más justa y serán más predecibles. Tanto para el jugador que realiza el impacto como para el, vehículo, para el vehículo impactado por el proyectil AE. Se guardarán todos los cambios de las interacciones previas del servidor sandbox cuando se acerque la fecha de inicio del sandbox publicaremos más información bla bla bla, bla. Um, bueno perfecto Halloween a ver vamos a ver lo que tiene que ver con Halloween un año más Warthunt celebrará Halloween prepárense para probar el nuevo modo JCE en el cual jugador contra e eh, no sé qué está en el cual combatirán contra el mal de contra el mal en una ubicación siniestra que cambiará a medida que avance la batalla. Esta vez, los enemigos controlados por la IA serán más hábiles y complejos. Bueno, ese eh, fue uno de los de lo, de lo, temas del Halloween pasado, que había gente que lo había criticado porque bueno, eran como medios tontolos. Los bots cumplirán varios roles en el campo de batalla. Mostrarán patrones individuales, reaccionarán de forma distinta ante su apariencia algunos enemigos los perseguirán constantemente cuando se acerquen a ellos. Otros tratarán de huir de sus vehículos para guiarlos a los rincones más siniestros del mapa. Además, se enfrentarán a un archienemigo malvado y temible. Wow, ¡Vuelve Leviathan! ¡Qué ha pasado! Este año, Ito Masahiro, el director de las artes de las tres primeras entregas de Silent Hill, AMIA, participó en el desarrollo del modo de Halloween. Con su ayuda garantizamos que la atmósfera y los efectos gráficos del evento serán mejores que nunca. Bueno, buenísimo. O sea, tenemos un, un maestro de arte, volviendo haciendo lo que son las, los gráficos y toda la ambientación. Bueno, buenísimo. El, bueno, esto es otra de las cuestiones también que, que venían. Que hay gente que viene pidiendo. Y es el Anonimizador. ¿Bien? Anonimizador. Que tiene que ver con, digamos, ser anónimos eh, en, en la batalla. Bueno, vamos, el, anonim el anonimizador es una herramienta que oculta el verdadero nombre del jugador durante la batalla. Esta función se anunció durante el Wargaming Fest del año pasado y es importante para nuestros jugadores. El Anonymizer, vamos a decirle porque si no se quilombo, el Anonymizer se encarga principalmente de mantener cierta privacidad en el juego. Y la herramienta con la que trabajamos actualmente puede resolver este problema, buenísimo. Planteamos varias ideas para el posible funcionamiento del Anonymizer en World of Tanks. Pero la mejor de ellas sería que los jugadores gozaran de anonimato solo durante las batallas. ¿Bien? ¿Cómo funciona? Bueno, seleccionen una opción en la configuración del juego y activen el Anonymizer. En cada batalla el juego genera un nombre de usuario al azar. Ok. Bien, en cada batalla el juego genera un nombre de usuario al azar. Por ejemplo, a mí me puede poner Pepito. No se trata de una fila de símbolos aleatorios. O sea, no que va, no va a haber un tanquito, un tanque, una estrella, un cuadrado. No, va a decir Pepito, ponele. Sino de una palabra que tendrá un sentido relativo, de manera que los demás jugadores no se den cuenta de que la opción del Anonymizer está habilitada. Solo podrán verlo en las estadísticas del jugador cuando la batalla termine. Con el anonymizer muchos jugadores podrán jugar con más comodidad, se reducirá la presión social y podrán disfrutar completamente de su juego favorito. Bueno, buenísimo. Si ayuda? Buenísimo. En desarrollo, in development. World of Tanks en Core RT. Conseguimos mejorando... Seguimos mejorando Core, el motor gráfico de World of Tanks. La versión actualizada del motor Core incluye dos funciones técnicas importantes. Compatibilidad con renderizado simultáneo, o sea, para varios núcleos, y compatibilidad con un sombreado más definido y realista en los vehículos de los jugadores, gracias a la tecnología de trazado de rayos, que solo estaba disponible en cine y animación. Buenísimo. Todo lo que sea para mejorar está buenísimo y se vea mejor, ¿no? Digamos. Con la interacción de nuestra tecnología de trazado de rayos, RT, desarrollada en Wargaming en colaboración con Intel. Podremos recrear a los actores principales del juego para mejorar su calidad. Sus detalles más minúsculos producirán sombras hiperrealistas cuando el sol los ilumine. La, tecno la tecnología de trazado de rayos los sumergirá en la atmósfera de combate sin cuartel de tanques y garantizará una experiencia de juego mejorada. Eh, vamos a ver, ojo, atentos con esto. Esta tecnología, o sea, la de mejora de la de RT, trazado de rayos, se aplicará a todas las tarjetas gráficas compatibles con DirectX 11, API o superiores Aunque solamente en el caso de vehículos intactos e impactados directamente por el sol Podrán habilitar y deshabilitar esta pantalla en el menú de configuración del juego Una vez se hayan completado las pruebas, la compatibilidad con el sombreado nuevo de los vehículos se añadirá a las nuevas actualizaciones de WordPress. Bueno, y nos queda por último lo que son las estadísticas de sesiones a ver, las estadísticas, ¿qué nos dicen? La segunda interacción ya estaba en, marcho en, en, marcho, en marcha cuando lanzamos las estadísticas de sesión y ahora podemos compartir nuestros planes con todos ustedes. Añadiremos el porcentaje de victorias, la cantidad de vehículos destruidos, la tasa de supervivencia y la cantidad de enemigos avistados a las estadísticas de sesión para mejorar su experiencia de juego. Bueno, van a agregar esas cosas. También añadiremos la opción de adaptar la función a sus necesidades. Podrán cambiar la prioridad de los parámetros económicos y seleccionar la información que quieran ocultar. De hecho, van a poder habilitar y deshabilitar casi todos los parámetros mientras realizan un seguimiento del promedio de experiencia ganado por sesión. O sea, lo vas habilitando y deshabilitando depende de lo que vos tengas ganas de ver, básicamente. A su vez... Decidimos agregar la opción de no reiniciar las estadísticas diariamente. Ahora el jugador decidirá cuándo se inicia la sesión. La nueva versión de las estadísticas de sesión que lanzaremos el año que viene incluirá varios modos de juego. Sus estadísticas estarán disponibles en el menú especial, donde podrán ver, por ejemplo, su eficiencia, eficiencia en el modo línea de frente, el nivel, la experiencia, el nivel la experiencia de la línea del frente, el rango promedio por sesión, las reservas personales, los créditos. Podrán consultar todos, todos los detalles. Además, esta función permitirá analizar su eficiencia en batalla en cada modo. O sea, en Frontline vas a tener un, unas estadísticas, en Aleatoria vas a tener otras estadísticas. Tal vez, acá no lo hice, pero tal vez en las escaramuzas puede que tengas otras, otras estadísticas. En las Clan Wars... No sé, vamos a ver. Daño a los objetivos principales. Eh... Además, esta función permitirá analizar su eficiencia en cada batalla, en cada modo, incluyendo daño a los objetivos principales, puntos de captura de la base, daño con consumibles, daño bloqueado promedio y mucho más. Por último, planearemos reemplazar la clasificación personal mostrada en la sección logros por la puntuación eh, WTR. De parte de nuestro equipo de Weftime queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes, no habría llegado esto eh, aquí sin su apoyo, su interés, su pasión, sus aportes son cruciales para que el juego evolucione y demás. Gracias, gracias, gracias, nos vemos en el campo de batalla y adiós. Bueno amigos, esto ha sido un resumen de todo esto, lo hice lo más cortito posible para no hacer tan tan extenso el video, sino no los aburro. Así que bueno amigos, dejen en los comentarios qué les parecen estos cambios nuevos. Que se aproximan, que se vienen Que creen que Si va a estar bueno, creen que algunas cosas Están bien, otras cosas pueden que estén mal Bueno, eso queda ya En la mente de cada uno de ustedes Así que bueno amiguitos, sin más Me despido desde aquí Y nos veremos en la próxima Chau chau